Queridos hermanos, dichosos en la gloria Querido televidente, oyente Donde nos escuches, donde nos ves Bienvenidos una vez más a otra semana más A la fe que conquista otro jueves más El Señor trae una palabra de poder Una palabra que siempre Nos habla, como siempre digo A la más profunda de nuestras vidas De nuestros corazones Y hoy con una palabra maravillosa Mi identidad uh, en Cristo Esa identidad que realmente No sé Vamos a, a identificarnos con Cristo realmente. Eh, realmente mi pregunta es, ¿tú te identificas con Cristo? ¿Realmente te identificas? Y si te y identificas, gloria a Dios. Y si tú piensas, pero no hay una conexión entre Cristo y yo, bueno, aquí te vamos a ayudar a que realmente tengas esa identidad con Cristo. Y, y es una palabra maravillosa que nos trae el Señor cada semana. Cada, cada jueves dándole al Señor esa gloria y esa honra y el poder y, está, y vamos a comenzar esta mi identidad en Cristo en, en Apocalipsis, o Revelaciones, el libro Apocalipsis o Revelaciones en el capítulo 3 del versículo 20 al 22 que nos dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta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 eh, por eso la, la reflexión el tema de esta semana es mi identidad en Cristo realmente te estás identificando con el Señor con el Rey de Reyes y señores señores realmente estás diciendo como dice la palabra he aquí, yo estoy a, a la puerta y llamo realmente tú estás dejando que el Señor esté contigo y y te está llamando, y te está diciendo, Pedro, eh, José, Marta, María, no sé cómo te llames, el Señor te está llamando, y el Señor te, eh, te está diciendo, ten esa entidad conmigo, ten realmente esa ese, ese, ese, ese buen embajador del reino de los cielos. Y es por eso que el Señor dice, si alguno oye mi voz, y abre la puerta de entrar en Él. Yo me he identificado con el Señor y por eso le he abierto la puerta del, ah, del Señor, de, del corazón para el Señor. ¿Por qué? Porque me identifico con Él? Porque Él es amor, Él es misericordia, Él es paz, Él es gracia. Yo quiero hacer lo que hace mi Padre. Quiero copiarlo. Quiero hacer lo mismo que Él hace. Con mis errores o no, mis er o no errores, Siempre quiero hacer. Y él, yo sé que me ha perdonado. Y es por eso que el Señor nos trae en esta semana una identidad. Está diciendo, no, no te preocupes que yo ya pagué tu, por tus pecados. Yo estoy golpeando. Oye mi voz. Ten esa comunión. Ora, ora. Que yo te estoy escuchando. Lee mi palabra, te dice el Señor. Y cenaré... Y, eh, y abre la puerta, entraré en y cenaré con él y él conmigo. Esa cena, ese alimento, esa comunión, cuando tú oras con el Señor, eh, diciéndote, Padre, gracias por escucharme. Padre, eh, Padre celestial, gracias porque tuviste a tu hijo. Hijo, ah, Señor Jesús, gracias por pagar ese precio. Y algo maravilloso que tenemos al Consolador hermoso. Estamos cenando esta palabra maravillosa. Estamos alimentándonos de este Evangelio. Por eso el Señor cada día nos está diciendo: abre, abre cada día tu puerta, tu corazón. Abre más esas palabras, crudiña esas palabras para que yo pueda cenar contigo, para que yo te pueda calmar esa sed y esa hambre. Pero yo te digo a, a, a mi testimonio propio que yo quiero cada día más. Tengo más hambre, tengo más sed de, del Señor. Y es por eso que el Señor nos dice y al que, al que venciere le daré que, que se siente conmigo en mi trono el Señor te dice tú vas a vencer por eso te he escogido tú vas a vencer por eso antes de que tú estuvieras en el vientre de, de tu madre eh, tenía y tengo planes grandes para ti dice el Señor. Y esa es la entidad que tú quieres, que tú necesitas tener con el Señor. Tener esa convicción, tener esa fe, tener realmente eh, esa, ese norte que te diga, sí, lo voy a lograr en Cristo Jesús, porque el que cree, para el, para el que cree, todo lo es posible, ¿no? ah, te dice el Señor. Así, yo, ah, así como yo he vencido y, y me he sentado con mi Padre en su trono. Algo maravilloso que nos dice el Señor en esta semana es que eh, Él no nos pone cosas que realmente nosotros no vamos a poder tolerar, las vamos a poder tolerar, pero muchas veces pensamos que, uy, se nos acabó el mundo, ya no podemos hacer nada y necesitamos hacer algo diferente o retroceder. Pero hay muchas personas que nos dice el Señor que están retrocediendo, que se están volviendo al mundo porque creen que es difícil, pero no, Dios tiene cosas grandes y maravillosas en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Mira lo que nos dice Efesios 1.13, que en, el, en el Efesios, eh, antes de leer este versículo, que el oír su voz es oír el, el mensaje del Evangelio, y es por eso que el Señor esa es la entidad que el Señor quiere tener contigo. Y mira lo que nos dice Efesios 1.13, en, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y yo sé que tú estás creyendo en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, tú lo tienes. Ese temor se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Todo lo que tú sientes, esa, esa tristeza, ese, de pronto esa depresión, esa maquinaria de Satanás que quiere únicamente eh, decir, N -n tú no vales. Claro que tú vales. Por eso el Señor pagó ese precio eh, por ti. No te preocupes que el Señor tiene grandes cosas maravillosas para, para ti. ¿Cómo abrimos nuestro corazón a Dios? ¿Cómo lo abrirías? ¿Cómo tú, uh, me, me, te preguntaría, cómo lo abrirías? Te pregunto. Y ahora, mira lo que nos dice el Señor A través de, un, de una oración En sincero arrepentimiento y fe Que esa oración Como estamos hablando en el, en, al comienzo Que sea sincera Que sea arrepentimiento, de arrepentimiento Y que sea fe, que sea Señor, me arrepiento de lo que he hecho Señor, quiero ser una nueva criatura En ti, en Cristo Jesús Y que tu Santo Espíritu Cada día esté lleno en, en mí Y que el Padre Vea realmente que estoy teniendo ese arrepentimiento y que estoy teniendo esa fe, como lo tuvo David cuando peleó con ese Goliat, él decía, uh -uh. Se va a meter, nadie me va a ofender hacia Dios, vivo y de poder, y ese es el arrepentimiento y esa fe que el Señor te está diciendo, esa es la identidad que tú necesitas tener con Cristo Jesús, si Cristo lo pudo ser, tú lo puedes hacer en el nombre poderoso, su nombre. Y es por eso que el Señor te está buscando. Y es por eso que el Señor te está diciendo, estoy aquí, no me ves, pero algo maravilloso que el Señor te está diciendo, tú tienes su identidad, tú estás reflejando lo que yo soy, porque tú eres un embajador del reino de los cielos. Y mira, un punto que nos dice el Señor, porque me encanta tomar apuntes cuando el Señor nos habla, y nos dice, abrir la puerta simboliza el arrepentimiento, iglesia, lo que cierra lo que la, los que cierran la puerta a Dios es el pecado lo que abre es el arrepentimiento todo pecado se cierra en el nombre de Jesús que no que yo cometí el Señor Jesús lo lo sabía y por eso pagó ese precio de sangre por eso pagó ese precio en la cruz fuimos lavados resucitó tenemos un Dios resucitado que, que se fue y que va a regresar y lo estamos esperando. Porque tú también estarás con él en esa cena del Cordero. Salmo 51, capítulo 51, versículo 4. Mira lo que nos dice, que antes de leer lo que es arrepentimiento y plegaria, de, es pidiendo esa purificación. Mira lo que nos dice el salmista. En el, una vez más, en el capítulo 51, versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nuestros actos dicen muchas cosas y es por eso que el Señor te está invitando a que tengas esa identidad con Él. Realmente el Señor te está buscando. Realmente el Señor está diciendo, yo sé que... Tú has cometido algunas cositas, pero estoy golpeando, como decíamos uh, al comienzo, estoy golpeando las puertas de vuestros corazones. Ábranme la puerta, cenen conmigo, tengan ese arrepentimiento, tengan esa fe. Sácense de mí, tengan mi Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y lo vemos y lo decimos, estamos en tiempos postreros iglesia, pero son tiempos que realmente necesitamos ese arrepentimiento y tener esa fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado sea tu nombre, amado Señor. Mira que algo maravilloso que, eh, que, me, que me trae ahorita a la mente, el Señor, a mi corazón, el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo un arrepentimiento. Saber de lo que de lo, el hijo pródigo lo que hizo, vino a arrepentirse. Y mira lo que nos dice, eh, vamos a buscar Lucas, del hijo pródigo. Lucas, Lucas, Lucas, es uh, capítulo 15, si no estoy mal, 21. Y vamos rápidamente, el Señor hablando, tenemos que buscar la palabra, 21, 21, 21, y, y aquí está. Y el, hijo, y, el, eh, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos saca el mejor siervo y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies el señor escuchó ese arrepentimiento y lo está escuchando de ti y está diciendo eh, saca lo mejor, vístelo bien porque Él viene conmigo, yo tengo un gran propósito con ella y con Él. Y es por eso que Él y ella me van a dar la gloria, la honra y el poder. Qué maravilloso es escuchar que a pesar de nuestros errores como el ligo pródigo, hay un arrepentimiento y ese arrepentimiento el Señor lo escucha y nos recibe con sus, con sus brazos abiertos. Y qué maravilloso es eso, iglesia, que tengamos esa entidad con Cristo. Y esa es la entidad de ese arrepentimiento y de esa fe Que tenemos que cada día, a pesar de lo que nos está pasando A pesar, eh, no importa el, la enfermedad, no importa el, el problema Pero el Señor está diciendo Dale los mejores vestidos, ponle el mejor calzado ¿De qué le hablas? ¿De qué pecado hablas? Y yo ya, lo, uh, yo ya, yo ya pagué ese precio En el nombre poderoso de su nombre Qué maravilloso Señor, mi alma te alaba Señor, mira que también el Señor, ahorita me trae el, el Lucas 23, capítulo 23, mira lo que nos habla el Señor, el Señor es maravilloso, es iglesia, maravilloso, maravilloso, 23 versículo, uh, versículo 41, mira, y, y, en este, en este capítulo nos habla cuando, cuando Jesús estaba uh, sintiendo, sintiendo, uh, Sintiendo a, sintiendo a muerte, mira lo que nos habla Nosotros a la, ver, a, a la verdad, juntamente padecemos Porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos Más este, ningún mal, ningún mal hizo Nosotros deberíamos recibir eso Pero Él nos ve con amor, Él nos ve con gracia el padre a través de su hijo nos, ve ella, nos vea con ese amor pero el día que el hijo se aparte va a venir esa, esa ira de Dios que ese arrepentimiento realmente te lleve con el Señor en el nombre poderoso de su nombre maravilloso eres Señor te amamos, te glorificamos Señor y sabemos que contigo no, no estaríamos donde estamos y ya para terminar en iglesia vamos a ir a Hechos, el Señor hoy nos está hablando grandemente, Hechos, eh, versículo 20, eh, 20, 20, 20, y vamos a leer del 20 en adelante, que nos dice, y como nada que fue útil, he reunido he re, eh, re, eh, de anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios es lo que, nos está, lo que le estaba diciendo Pablo a, a este pueblo para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer y mira ya para terminar estos dos versículos Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio uh, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo, uh, ni, ni, eh, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe, mira, mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios una vez más, lo que estábamos hablando al comienzo no importa la aflicción, no importa lo que nos digan no importa cómo nos maltraten, no importa las tiradas de piedra no importa lo como, eh, como seamos maltratados lo que no importa es terminar esta, esta carrera, como dijo Pablo realmente y teniéndole el Santo Espíritu con nosotros que nos está hablando la verdad y siendo ese buen testimonio siendo ese buen embajador que eso nos da a, nos da sentir que somos realmente tenemos esa entidad con Cristo que a pesar de, de esas aflicciones que tengamos de a pesar de esas cosas una vez más Cristo está con nosotros y te invito a, a que oremos ya para terminar y siempre dándole la gloria la honra el poder al Señor. Amado Rey, poderoso Señor, queremos darte gloria y honra y poder, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por ser tan maravilloso, por tener esa entidad contigo, Señor. Porque estás abriendo y golpeando, Señor, Eso es, es las puertas de sus corazones. Para que tú seas invitado y que estas personas, estas almas puedan ser. Tener esa, esa, esa oportunidad de cenar contigo, Señor. De tener ese arrepentimiento. De tener esa fe, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Que nuestros actos, Señor, digan mucho más que lo que, lo que éramos en el pasado, Señor. Que, Señor, tú nos hablas como en tu palabra, en el Evangelio de Lucas, Señor, como el hijo pródigo. Que él regresó arrepentido. Y tú... Lo recibiste con los brazos abiertos. Y eso es lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Y que cada día más, Señor, Señor, y que el Evangelio de la gracia de Dios, Señor, nos está hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Y damos testimonio, Padre amado, diciendo que, que esperamos, que no importan las prisiones, no importan las tribulaciones, Señor, pero sabemos, Señor, que el precio que vamos a tener, que, el pre, que lo que vamos a a recibir en esa eternidad es maravilloso. Amado Rey, te damos gloria, honra y poder, Señor. Te pido por estos jóvenes. Te pido por esta juventud, por estos niños, por estas familias. Te pido por el mundo entero, por esta nación de Colombia, por Israel, Señor. Te pido, Señor, que tú seas quitando de nuestros corazones ese odio, ese rencor, Señor. Que nos ayudes a, a pensar, a querer como tú nos quieres, Señor. Que esa entidad contigo, Señor, cada día se vea más manifestada en nuestros actos, en nuestra forma de comportarnos, para tu gloria y tu honra, para dar esa gloria y la honra a ti, amado Señor, y mostrar que no somos de, de este mundo, si no somos unos grandes embajadores, porque nuestra ciudadanía es de los reinos de los cielos. Amado Señor, te damos gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otro, otro tema más, otra semana más, con aquí en La Fe que Conquista. Eh, con mi entidad en Cristo, esa entidad que cada, cada día debemos de luchar, esa entidad que cada día debemos darle, gracia, darle gloria y honra al Señor. Recuerda visitarnos a nuestra página de internet, eh, las redes sociales, y suscribirse, seguirnos, y no te quedes con estas palabras, compártelas, y siempre, eh, no te quedes con la gloria, dáselas siempre al Señor, porque recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.